Uh, continuamos con este compartir, de corazón a corazón, a estos, esta cita de los miércoles, que es un, realmente un privilegio que nos abramos este espacio, tanto para los que estamos guiando como para los que venís. Igualmente es un, es un privilegio juntarnos y refuerzar este campo cada vez eh, porque la cosa sigue, sigue estando cruda <risa> ahí afuera. Entonces es una muy buena manera de, de seguir conectando con esta frecuencia y hacerla cada vez más fuerte no para no caer en, en, en todas esas formas que van cambiando ahí afuera y todo el caos aparente que tendrá mucho sentido a nivel de la profundidad. Entonces es un, siempre un... Uno, un calor al corazón estar aquí compartiendo con todos, así lo siento. Um, así que bueno, hoy eh, me gustaría eh, compartir un poquito en línea de lo que se ha ido viendo cada día. Añadir un poquito de, de, de completar esa completud y a la vez de, de, de profundizar un poquito, ¿no? que cada día vayamos eh, profundizando un poquito más. Así que bueno, primero vamos a organizar el campo, ¿vale? Vamos a mezclarnos todos y a traer un montón de chi a nuestras casas y a nuestro cuerpo-mente. Así que encontrar esa postura cómoda en la silla o donde estéis si estáis en la silla siempre un poquito separados del, del respaldo. Que quede siempre la espalda bien recta. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar. Poniendo la atención en la respiración, observamos la velocidad de la respiración. Inhalando y exhalando observamos si va muy rápido, nada más al observarla podemos tranquilizarnos. Al inhalar observamos el aire. Al exhalar observamos el aire. Y calmamos esa respiración que a su vez calma la mente y su velocidad. Al calmar la mente, calmamos el cuerpo. Observa tu respiración y nota si ha cambiado la velocidad. Y al observarla permítete relajarte un poquito más. Hoy vamos a hablar de la conciencia como una linterna que va apuntando aquí y allí. Este ejercicio de observar la respiración es una manera de enfocar esa linterna a algo que está fuera de la mente y de la agitación de los pensamientos En cualquier momento que sintamos nuestra mente se agita, nuestras emociones nos mmm, toman el control, podemos siempre traer este recurso. Enfocar con la linterna a esos orificios nasales donde entra y sale el aire y observar soltar todo y solo enfocar ahí y observando Manteniendo la linterna firme para que no vaya a otra parte nada más que ese trocito de la nariz. Si se nos escapa el haz a otro lugar, rápido lo traemos de vuelta. Y así... Fácil observamos nuestra agitación y permitimos darnos cuenta del ritmo de la respiración y por tanto el ritmo cardíaco y el estado de nuestro cuerpo. Ahora más relajados. Nuestra respiración más lenta y más larga, más profunda. Nos permite que la mente pueda... Al estar también más larga, la frecuencia más profunda, puede ampliar y conectar más fácilmente con el Chi más puro. Así traemos ahora nuestra linterna a observar en el centro del cerebro. en conexión con el centro del pecho, siempre el centro del cerebro, conciencia pura, conectada con el corazón, amor puro. Abriendo nuestra mente y abriendo nuestro corazón, permitimos esa conciencia, esa linterna expandirse hacia arriba, hacia arriba, bien arriba, profundo. en el cielo en las estrellas en el espacio En el origen, permitimos que seas llegue bien, bien, bien arriba, apuntando a la fuente. Y así percibiendo y observando esa fuente de todo el universo, de toda la creación. y como explicaban anteriormente mis compañeras es un lugar que está en unidad no hay dualidad, no hay formas un lugar un estado sin forma en expansión, luz pura, chi puro, más allá de todo lo creado, más allá de las formas manifiestas, que algunos describen como la luz al final del túnel. Ese ser verdadero, ese regreso a casa. Que todos conocemos tan bien. Solo lo traemos al nivel consciente. también conocido como Dao o el orden intrínseco en todo, orden moral, corazón, amor, que venimos a dejar fluir, que venimos a dejar expresarse, a reflejar como cristales puros, reflejar al máximo esta luz, esta verdad, este amor. también conocido como conciencia pura o Brahman en Chinen Chikung Hunyuan Chi original, refiriéndose a su calidad de sustancia chi del origen. Desde aquí permitimos ese fluir natural que debería de estar ocurriendo siempre en nuestra mente, en nuestras acciones, pero que nuestra personalidad individual distorsiona y crea tantos bloqueos. Así que regresar a la fuente, regresar a entender el Dao, la moralidad, la acción correcta, la mente correcta, de acuerdo al Dao. Dejamos de descender todo este gran fluir sin impedimentos racionales de nuestra mente, echándola a un lado, dejamos todo este gran fluir a todos, a todas nuestras vidas individuales, mente y cuerpo iluminados, emitiendo verdad más allá de la forma, emitiendo amor, calma, paz, serenidad en todas nuestras células, bañándose naturalmente, el impedimento siempre es mental de nuestro disco duro aprendido repetir, repetir, soltar ese impedimento percepción limitada y abrirse, abrirse a la naturaleza que somos a esta gran fuente de sabiduría y de amor que somos Siente como tu mente se va abriendo más y tu corazón recordando, abrazando en todo tu ser toda esta energía que está para ti, que te abraza, que te ama, que te acepta incondicionalmente tal y como eres. y que siempre te espera en el corazón a que te abras más y más a ella. Como una madre siempre al cuidado, solo esperando a que echemos la mente a un lado, o más que a un lado, así como hemos hecho a enfocar esa linterna, en lugar de a los pensamientos, a esa esencia que somos. Traerla de regreso a ese ser, a recordarlo, a traerlo de vuelta, la gran misión. siente, observa en todo nuestro campo, todos nuestros corazones, irradian un solo ser, una sola energía, una sola conciencia, más allá de la ilusión, de la dualidad, de la separación, siente, Recuerda desde tu corazón la esencia está en cada uno de nosotros. Somos uno. Conecta con cada uno de los que estamos aquí como si conectaras con Dios mismo, con el ser más sagrado con ese cosmos, orden, corazón y soltando todo prejuicio, todo juicio, toda percepción distorsionada por la mente nos abrimos a vernos desde la verdad, de esa unidad, de esa única conciencia en cada uno. Esa luz de tus ojos es mi luz y es la luz de todos, una y viendo al otro así sanamos, sanamos profundo, viendo al ser en todos no hay a quien culpar, no hay a quien no amar. Amor puro a la vida. Observando a todos en el campo bañados por esta gran ola de corazón que nos va envolviendo, va creciendo y creciendo, iluminando toda oscuridad adentro, todo rincón donde no había llegado. Se abre y se ilumina del corazón, del centro del pecho, que equivale también al centro de la cabeza, se abre, ilumina sí. todo, irradiando en todas direcciones, sin obstáculos, irradiando todo nuestro interior, no le impedimos nada, irradia. y rebosa más allá de los confines de la piel, nos envuelve, gran abrazo, siéntelo liberal, literalmente como un gran abrazo. que te envuelve y te libera de todo lo que vamos cargando toda esa mochila, ese disco duro se lo vamos entregando ese marco y siente que como un continuo fluir ocurriendo, sigue bañando en esa gran cascada bañándote, bañándonos a todos iluminando todo tu cuarto toda tu habitación ahí en el espacio en el que te encuentras puedes visualizarlo como una columna o como una espiral, como más cómodo, que sea es pura intención, apoyamos con la imagen y visualiza que envuelve y llena por completo tu cuarto, tu espacio, limpiando todo el cúmulo de pensamientos emociones expresadas en tu espacio, armonizándolo de nuevo a esta energía, a esta conciencia pura que se lleva todo. Siéntelo con alegría, ese fluir, bañándose la habitación y todo lo que hay en ella. Todo absolutamente translúcido. Es de chi, penetra, rellena, ilumina todo: plantas, animales, muebles, suelo, aire, techo, paredes, todo, todo absolutamente te envuelve creando ese campo que te sostiene y que se abre y se abre a tu casa completa removiéndose moviéndose Sentido antihorario, puedes ver, simplemente visualiza como un líquido, gran miel, fácil de mover, llena toda la casa, suavizando todo, iluminando todo, todo el espacio, limpio, arriba, conectado, puro elevando y elevando mente, elevando y elevando corazón, cuerpo, limpiando, limpiando, soltando, soltando y va iluminando todo, conectando con todos nuestros espacios, entramos en no espacio, no tiempo, nos mezclamos todas las habitaciones, llenas de este Chi puro transformador conectado con el profesor Pang fundador de Chinen y su conciencia, su intención Todos los logros de investigación, sanación y despertar del ser verdadero. Siente cómo entras en ese espacio amplio. lleno de información, muy sutil que así como hemos desacelerado la respiración para afinar la mente también aquí podemos traer esa linterna a conectar con toda esta información que nos ayude a cada día despertar más y vivir con más paz y más amor más desapego del exterior dejando lo que cambie más desapego del cuerpo también entendiendo que si cambio aquí el cuerpo lo refleja confiar plenamente en lo profundo regresa a tu interior a ese corazón profundo y siéntelo nos mantenemos unos momentos ahí en esa cuevita espacio sagrado Siente esa cuevita o palacio como un gran refugio y una gran biblioteca al mismo tiempo donde poder sentarse a ser, a estar, a oír a soltar todo a sanar desde la raíz sanar el corazón es la información de hoy para el campo. Nos mantenemos ahí en esa cuevita un poquito más encontrando nuestro espacio cómodo Ok, suave, nos preparamos para abrir los ojos, mirar afuera unos momentos. Habéis encontrado cuevita, refugio, a mí me sirve mucho este, más que el centro del cerebro, me sirve mucho el centro del pecho, cuando hay mucho pensamiento y mucho procesamiento de la mente, es un gran refugio conectar directamente con esa fuente que está en todas partes realmente Ok, bueno, compartir antes de hacer la práctica un poquito esto que ya hemos hecho en, en la creación del campo uh, sobre la sanación del corazón del corazón uh, Obviamente entendemos todo ese, ese corazón, ese ser, ese que algunos puedan decir corazón espiritual o el corazón en chino. Sin es el, eh, un gran um, tema que ha tratado el profesor Pan en los últimos tiempos que publicó su último libro en relación a esto ¿m? a sanar este, este corazón eh, refiriéndose obviamente no al corazón físico sino a ese corazón que hemos estado conectando, esa fuente, ese ser entonces bueno, pues hoy vamos a hablar eh, de esta sanación um, para que recordemos porque ya todos sabemos eh, cómo hacer para, para sanar todos los aspectos no que si estamos buscando la sanación en algún sentido que no nos quedemos cortos digamos que no nos uh, eh, enfoquemos por ejemplo obsesionemos en sanar algo en el cuerpo y cada vez que hagamos la práctica, siempre nada más que estemos pensando, eh, mi pie está mejor, mi pie está mejor, mi pie está mejor. En una parte está ok decirlo así, pero en otra, lo que venimos a hablar hoy, es recordar que somos mucho más que este cuerpo entonces no hay que obsesionarse con hacer cambiar el cuerpo porque como ya hemos venido diciendo el cuerpo no es más que un reflejo de la conciencia verdad sabemos todos está clarísimo cada vez que tenemos un pensamiento negativo que se nos contrae todo o cada vez que tenemos un pensamiento como hemos hecho ahora guiado de abrir el corazón, se relaja y se suaviza todo. ¿No? Es un mero reflejo eh, de todo lo que tenemos en nuestra mente, sea momentáneo en cada pensamiento que se refleje literalmente o que sea que tengamos guardado en nuestro disco duro. Hoy le llamo disco duro para que nos entendamos mejor. Todos sabéis lo que es un disco duro externo, ¿verdad? Más grande que un pendrive, más grande que un USB, así de este tamaño, por ejemplo, de estos que tienen un montón de gigas. Vamos a decir que el marco de referencia hoy es ese disco duro, ¿vale? porque a veces uno cree que el marco también es uno, pero el marco no es uno, el disco duro es ese, el disco duro y yo soy yo, ¿vale? La fuente está libre de todo, de todo apego a la percepción individual. La fuente es libre. Se habla de... Eh, ok, seguimos primero con, con lo del cuerpo. Eh, entonces, estamos de acuerdo todos que el cuerpo va a reflejar, sea en este segundo. O sea, todo lo que llevo acumulado, va a ir reflejándolo, ¿verdad? Entonces, todo ese almacén que tenemos de historias grabadas, lo queramos o no, va a estar proyectado en el cuerpo. Así, cuando uno se enfoca en sanar algo en el cuerpo y va con esa conciencia, esa linterna, a enfocar ahí a ver qué hay, igualmente va a encontrar las células deterioradas que la información de lo que había en la conciencia que ocasionó que se deteriorara, ¿verdad? O sea, yo tengo una disputa con, con mi pareja, me hace contraer el corazón porque tengo una angustia y un estrés de lo que me ha dicho, que obviamente las células de mi corazón están estresadas y están contraídas, las arterias se aprietan, circula la sangre mal porque va rápida y no va a todo donde tiene que llegar entonces esa disputa me va a hacer que el corazón se contraiga ahora si yo en una práctica de chikung entro, ilumino ahí ¿qué va a ocurrir? que al iluminar voy a ver esa historia que hay ¿verdad? que ha ocasionado esa contracción no solamente hay células obstruidas sino que está ahí esa imagen de lo que ha ocurrido. No imagen, sino situación completa. Con pelos y señales. Viene todo el paquete de lo que ha ocurrido. De hecho, cuando uno entra, lo puede ver. Lo puede ver uno mismo y lo demás también. Yo tenía un profesor hace unos años cuando empecé. El primero que tuve me enseñó muchas cosas y él era muy, muy ágil viendo todo esto, entonces rápido, oh, entraba, ni sin entrar, ya te decía, me acabas de contar todo este paquete. ¿Quieres abrirle y soltarlo o no? ¿O qué hacemos con él? Eh, de mirar y mirar y mirar se acostumbra uno a la linterna y ya fácil ve, ¿no? Cuando uno tiene bien controlado eh, a dónde enfocar el haz de luz pues ve lo que hay, sin más, no hay más misterio que ese, ve lo que hay, porque está ahí. Entonces, si uno se enfoca en el cuerpo, por una parte está bien porque tienes la intención de cambiarlo, por otro, si vas a entrar en profundidad a qué hay bloqueado dentro del cuerpo, igualmente lo que te vas a encontrar es la mente que ha ocasionado ese bloqueo. Entonces vas a llegar igualmente a la mente a través del cuerpo, pero creo que es importante eh, que mencionemos aquí pues, que obviamente para un trabajo en profundidad hay que ir a la mente. O sea, le, le preguntaba aquí a una compañera al principio sobre una imagen que tenía. Hoy buscaba una imagen de un iceberg, de un iceberg, estos bloques de hielo que hay en, en el océano. Eh, o realmente podemos visualizarlo como una pirámide. Esta pirámide, si queréis, para que nos entendamos o entendáis lo que me gustaría compartir, esta pirámide tiene su piquito afuera, en la superficie. Ese piquito chiquito, que es nada más que lo de arriba, digamos que puede reflejar nuestro cuerpo. ¿Vale? Luego, todo lo que hay debajo, en la profundidad del agua, es todo nuestro disco duro, toda nuestra mente, todo lo que hemos vivido desde que hemos nacido hasta el día de hoy, absolutamente todo. Y más allá de esa eh, agua profunda, también llegas hasta el suelo, hasta el suelo del océano. En ese suelo del océano vamos a llamarlo el ser verdadero. ¿Vale? que en este caso en el inicio hemos ido para arriba, ¿vale? A buscarlo. Está en todas partes realmente, pero bueno, diferentes prácticas te dan diferentes experiencias. Entonces, bueno, para que nos entendamos, ese piquito último es lo que se ve del cuerpo. Todo lo que hay debajo, en las profundidades, es ese que algunos llaman subconsciente o mente o disco duro, <risa> personal, intransferible. Bueno, algunos también lo transfieren a otro. Toma mi disco duro. Bien. Resuélveme tú el problema. Entonces, eh, cuando queremos sanar, obviamente estamos viendo en la superficie, en el cuerpo, todo lo que se ha ido reproduciendo a lo largo de esas profundidades entonces cuando queremos sanar de verdad de raíz o del de, de, corazón hay que ir profundo a lo profundo, cada vez más profundo así cada día en las prácticas que iremos guiando nos gustaría también llegar a esas profundidades porque en Shinen Chi siempre compartimos mucho la importancia de la mente, de esa mente positiva nuestra gran herramienta de vida pero está muy bien tenerla porque es realmente la que te va a guiar por la vida, pero no hay que creer que uno es esa mente. Quien uno es, hay que llegar más allá de esa mente. Más allá de todo, está ese ser verdadero. Eso que hemos estado conectando. Que tanto arriba como abajo está igual la fuente. Pero es esa no forma, no es una persona, no es un cuerpo, no son pensamientos. Es una conciencia pura, es luz, es chi, es un ser. No hay palabra que pueda describirse porque como dice el, algún texto, uh, hay quien dice cualquier traducción no como es, Cualquier palabra que se use para describir el Dao no es el verdadero Dao, ¿no? ¿Conocéis ese dicho? Entonces, eh, cuando queremos sanar, si queremos de verdad sanar, sanar, sanar, lo que llaman los grandes maestros sanar es despertar. ¿Qué le llaman a la enfermedad los grandes maestros? ignorancia falta de sabiduría ¿Qué es falta de sabiduría nunca nos falta sabiduría porque es lo que somos somos ese ser ahora quién le falta sabiduría la mente que ve desde la perspectiva individual que se identifica con el cuerpo porque obviamente tenemos un viaje aquí en el cuerpo que se identifica con todo lo que ocurre en los fenómenos aquí en el exterior, aquí afuera como decían algunos también quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta ¿Mm? uh, despertar a ese soy más que este cuerpo soy más que esta mente. Hace unos días hice un retiro. El último día yo esperaba que íbamos a terminar así muy positivos todos y con el ánimo levantado y todo muy... Y el último día se nos guió a, a ponernos en la piel de que la muerte nos ha llegado. De que es el momento de morir y que hay que asumirlo. Es una práctica que se hace mucho también en el budismo, de observar en el sanatorio, en el mortuorio, observar fallecer, observar directamente cuerpos ya eh, cuando el ser se ha ido y está inerte. Y observar eh, huesos, todo como práctica para el desapego y práctica para el despertar de quién soy, quién muere, entonces, eh, cuando vienen estos grandes retos hay algunos que despiertan a la verdad de quién soy en realidad y realizan, no hay nacimiento, no hay muerte, soy un ser más allá de todo, los fenómenos de la vida, del sueño cósmico, que le llaman a algunos, algunos en esa oportunidad de los momentos crudos llegan a la profundidad del océano y más allá de las aguas tocan el fondo. Entonces es nuestro gran deseo para todos que así con nuestra linterna vayamos iluminando cada vez más profundo a llegar a esa profundidad, porque es realmente a lo que venimos a esta vida, a despertar y ahí vivir. Ahí es cuando se vive, es ese renacer verdadero. Algunos lo han vivido así. Yo tuve también una experiencia que algún día contaré, eh, pero hoy comparto la de otra persona bien famosa, Anita Murjani, que creo que muchos la conocerán porque hemos hablado ya bastante en retiros de ella. Una señora que tuvo un cáncer que terminal, tenía tumores del tamaño de, de limones, como describe ella, por todo el cuello, en silla de ruedas, con respirador, totalmente acabada ya, después de cinco años del cáncer acabando con ella, o ella como luego cuenta, ella misma matándose a sí misma con eso. Esa falsa percep percepción de sí misma y cómo cuando le llega el momento ya en coma de salir de repente tiene esa gracia divina si podemos llamarle, ese deseo del ser de que viva quien es realmente y regrese para contarlo. Entonces cuenta que en su experiencia vivió como, ella era una conciencia, como una linterna que iba iluminando en una habitación oscura, aquí y allí y allí y allí, se iba moviendo como una linterna iluminando en la oscuridad, iluminaba de repente a los médicos y veía a los médicos Entendía perfectamente lo que estaban hablando sobre ella, lo que trataban de hacerle para salvarla. De repente veía a su hermano en la India que estaba cogiendo un avión para venir a verla antes de que muriera. Una conciencia moviéndose en todas partes del universo. Un gran haz apuntando aquí y allí y alabando siendo todos ellos no ella individual, siendo todos ellos, una sola conciencia, moviéndose en todos y experimentándose en todos. Y lo define así, como un haz de luz iluminando diferentes aspectos. Cuenta mucho más también como poder ver a su padre que ya había fallecido hace muchos años y todo lo, lo oculto, ¿no? que no se habla tanto en algunas prácticas, pero que está ahí también y pues para llegar al ser verdadero hay que abrirse a todo a toda la grandeza que hay no, a toda esa magia, si se le puede llamar, más que misterio, porque el misterio al final uno poco a poco se va acercando y así deja de ser algo lejano, imposible, sino que va conociéndose cada vez más a sí mismo. Entonces, para sanar, hoy desde mi corazón comparto, porque para mí lo que me sirve es preguntarme quién soy. Quiero sanar algo. Viene un gran arrebato de pánico del mono. ¡Oh! Vamos a llamarle mono ahora. Yo tenía una amiga que decía a la gente tienes más peligro que un mono con una navajilla suiza <risa> yo creo que el mono realmente se lo puede llamar a la mente más que navajilla lo podemos visualizar con una linterna <risa> apuntando a todas partes siempre como loco aquí, allí, allí, un pensamiento, otro, otro sin dirección y no se ve nada porque realmente está todo difuso. Cuando una punta no termina de ver, tiene que quedarse un rato. Entonces, cuando utilicemos la mente para sanar, podemos recordar este mono, con perdón, a nuestra bella mente, para que mantenga ese haz quieto, estable, en un solo punto que elijamos. Cuando enfocamos, ¿qué ocurre? Estamos enviando chi directamente. Nuestra mente va a enviar como un haz, va a enviar chi, va a enviar sanación. Pero ¿qué ocurre al mismo tiempo? Que vamos a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, si hay, por ejemplo, un problema en una rodilla, si apuntamos a la rodilla, observamos, traemos ese haz, esa mente, adentro, al interior de la rodilla, ahora todos, nuestra mente va a entrar y quizás vamos a poder sentir una palpitación de que nuestra mente está ahí, de esa chi está ahí, ese haz está ahí. Pero no solamente quedarnos en enviar chi, porque es muy superficial, es observar qué hay de historia aquí, acumulada. Ahora, ¿puedo recibir la información de esta historia?, porque escuchando esa historia conozco lo que me está bloqueando en mi vida. A veces si envío chi voy a lograr borrarla, pero muchas si es algo profundo no. Entonces, para sanar de raíz hay que observar esa historia, pero no observar desde la identificación con el mono, sino observar sabiendo que hay una gran profundidad más allá de la mente y más allá del cuerpo y dejar que esa luz observe, que ese chi, esa conciencia pura observe. Entonces, a veces, tampoco observando la historia, logramos cambiar la vida, ¿verdad? Muchos tenéis la experiencia ya de haber ido a un montón de terapeutas o haber ido a un montón de, de lugares a buscar ayuda y aún sabiendo la historia desde la infancia no se ha cambiado nada entonces ¿cuál es el verdadero camino que nos guía a esa sanación de raíz a esa sanación del corazón? es ese despertar ¿quién soy? y el ¿quién soy? nos tiene que traer sí o sí una tranquilidad enorme cuando dejamos sacar el miedo por no tener respuesta, tiene que traer ese gran regalo. Si le dejamos entrar y entrar y entrar la respuesta, que la mente, la conciencia apunte a casa, apunte al ser y que suave nos permita ver y cada vez más y cada vez más esa verdad de quién somos, vamos a completar esos tres enfoques de sanar el cuerpo con una mente positiva de sanar la conciencia observando lo que está fuera de la moralidad del corazón de ahí arriba y despertando a quién somos vale el objetivo último de la sanación lo que debe hacernos sentarnos cada día que sea ese porque es realmente la que nos va a traer dosis y dosis de alegría, de paz y de desapego a todo lo que ocurra, a todo lo que me quiten, que me quiten lo que quieran de la vida. No es más que un cambio constante, son formas que vienen y van. No soy eso, es el sueño cósmico, como llaman algunos. Y se aprende el desapego, se aprende a soltar. Se aprende a dejar fluir toda esa fuente a través de nosotros. Hay un texto que explica, que comparte el doctor Pan, el maestro Pan, en su libro de habilidades paranormales, donde explica muy bien toda la sanación y que hemos estado compartiendo también desde ahí, que voy a leer para que oigáis también desde esta perspectiva que es todo esto que, que venimos hablando. Los doctores de alto nivel de la antigüedad podían curar los problemas emocionales para que no causaran enfermedades físicas. Hoy en día, los doctores solo curan enfermedades sin sanar el corazón. Tienen las prioridades erróneas. Es como tratar un árbol, los problemas de un árbol, enfocándose en las ramas y no en las raíces. O como tratando de cambiar el flujo del agua y no la fuente. Es realmente tonto intentar arreglar un problema en esta manera. Es una cita de un libro popular en China. Y otra cita seguida. Dice. Tai Pen Chen Ren persona habló más claramente todavía cuando tratemos una enfermedad empezar con el corazón porque cuando el corazón está en un estado correcto estará de acuerdo al Dao. los doctores deberían ayudar a los pacientes a aclarar dudas preocupaciones ilusiones todo conflicto y juicio entre ellos mismos y los demás Arrepentirse por todo lo erróneo que han hecho y soltar todo del corazón. Así estarán en armonía con la naturaleza. Gradualmente se enfocarán en el estado de su conciencia y así su corazón se hará más estable y pacífico. La gente debería entender que todo en el mundo está vacío y que toda dificultad es una ilusión. El cuerpo es una ilusión. La suerte y el desastre o el éxito y el fracaso no son nada. La vida y la muerte son un sueño. Si la gente puede de repente entender esto todos los apegos del corazón se liberarán y el corazón naturalmente se hará más puro y en paz la enfermedad sana naturalmente haciendo esto la gente se sanará sin tomar ninguna medicina los doctores de alto nivel usaban el Dao de esta manera para cambiar el corazón de los pacientes para así poder sanarlos. En este sentido, compartir también de esta persona de Anita Murjani, que ella cuando tuvo esta experiencia en el coma, de salir y tener toda esta experiencia de la conciencia, cuando regresó al cuerpo, dice que en cinco días el 70% de los tumores habían desaparecido. Cinco días <ríe> y en cinco semanas le dejaron irse a casa. Se había sanado 100%. O sea, tocar la fuente que es, tocar la profundidad que es. ¿Quién se lo pide? <risa> Así cada día en la meditación, objetivo final, tocar más y más, más profundidad. ¿Qué pasa? Que yo lo siento como un buzo en el océano, que va con su linterna y va a través de ese iceberg y cada vez más profundo, pero es que hay profundidad. Cada vez nos acercamos más. Entonces hay que seguir, seguir, seguir, seguir, apuntando, apuntando ahí y de repente ahí estamos, nos acercamos más y más y más y más y cada día vamos entendiendo más, no es que de no ocurra nada, vamos trayendo más y más chi sí. pero <coughs> ese, ese saber enfocar al mono con su linterna es fundamental a esa mente preciosa, darle ese encauce. Entonces hoy os voy a invitar a que le demos esta intención a la meditación del tiempo que nos queda, a encauzarla a lo profundo. Solo un pensamiento es así la meditación. Lo que piensas, creas. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu intención? La intención de hoy en el campo, sanar el corazón. Esta profundidad, no entre medio. Así que vamos a abrirnos a ella. Realmente el ser ya sabe dentro de ti dónde, cómo. Así es solamente abrirle a que pueda lo que tanto ansía, ese fueguito del corazón que nos quema y nos lleva cada día a querer conocerlo más. ¿Vale? Entonces vamos a de nuevo hacer esta meditación hacia adentro vamos a cerrar los ojos dejando asentar todo esto que hemos hablado que se vaya acomodando en la mente incorporando y con una gran sonrisa y una gran apertura una sanación profunda Abrimos el corazón trayendo nuestra atención al centro del pecho. Esa linterna, esa conciencia que apunta aquí y se va acercando a este espacio... A sentir esa cuevita, ese espacio sagrado del corazón. Y vamos a respirar ahí con toda nuestra tranquilidad con todo nuestro cariño Si te sirve puedes visualizarte ahí como estás sentado en casa, pero sentado en el centro del pecho, en el corazón. Ordenando a la mente a esta sola intención de estar aquí, en este espacio enfocando a este lugar si la linterna de repente se distrae apunta a otra parte la traemos de regreso a estar aquí en este centro Dantean Medio, centro del pecho y respira, suelta y relaja, siéntete a gusto. Siente que cuando bajas aquí la mente se aquieta y la energía del corazón se hace más audible. Respira gusto aquí en este espacio, sintiendo cómo vas alimentando este pecho, este amor, esta paz, esta. Confianza en quién eres en realidad, quién hay en ti, en todos. observa como con una linterna este espacio deja que tu mente se enfoque solo aquí, observe, presencia, Relaja tus ojos y solo ten esa intención, esa conciencia puesta en tu esencia, en tu ser verdadero y descansa ahí. suelta la necesidad de sanar por un momento suelta toda preocupación deseo por más buena la intención suelta suelta y permítete estar y ser sin más aquí en este espacio soltando límites que creas tener y entramos un poquito más relajados y vacíos de todo lo que cargamos soltamos por unos instantes ese disco duro todo y nos preguntamos con el corazón abierto ¿quién soy? ¿quién soy? deja que tu corazón lo pregunte ¿Quién soy? Todas las respuestas de la mente va soltándolas una a una y vamos más profundo de nuevo ¿quién soy? Soltamos también todo concepto o memoria, experiencia espiritual. Por más verdad que la consideremos vacío, universo, chi, todo lo soltamos, todo es prestado y pasado. En el momento presente abrimos a la experiencia dejando que la mente enfoque la conciencia enfoque a este quien somos naturalmente, permitiéndole sin darle respuesta, si la mente da respuesta no hay experiencia que pueda llegar así que para vivirlo ahora nuevo, fresco hay que soltar todo Pregúntate de nuevo más profundo quién soy y ábrete a sentir la experiencia, a estar ahí. más profundo y disfrutando de lo que llega Sigue preguntándote y observa Si ves que llegan pensamientos, sigue soltando y permite que no sea la mente traduciendo, sino la experiencia directa desde la conciencia. Ok, desde este estado, ahora recuerda algo que deseas sanar. Puede ser una parte, como puede ser una mano, o puede ser un sistema, puede ser una situación en tu vida que esté reflejada o no en el cuerpo y tráela a tu conciencia elige esa parte del cuerpo y apunta con tu conciencia y observa según vas entrando, acercando ese haz a visualizar adentro naturalmente va entrando ese chi sanador y observa la información de qué se trata cuál es la historia observa desde este estado de ser verdadero ver desde otros ojos si entramos con nuestra percepción ordinaria de todos los días no podemos entender entrando desde aquí vemos desde afuera, desde arriba completa la imagen el entendimiento observa esa parte del cuerpo eso que hayas elegido y observa esa información, historia. Escúchala atentamente, conocer qué hay fuera del Dao qué hay fuera del corazón que no deja fluir. Qué sobra, qué falta en tu vida, en tu conciencia actual, con mucho amor propio respetándote solo hoy observa desde arriba, desde el ser, recibiendo esa perspectiva. ¿qué ves? ¿de qué se trata? ¿qué sientes en el corazón? Que habla de eso? como decíamos en la cita soltar de corazón si sí, lo reconocemos al observar soltar soltarlo y dejar que toda esa luz todo ese chi que estamos trayendo emitiendo desde esa conexión con el ser verdadero transforme ese cuerpo, ese reflejo, según soltamos en la mente, apoyamos ese fluir en el cuerpo. Regresa a tu corazón, sigue oyendo, entendiendo. Y deja que todo este ser fluya a esta historia, a este bloqueo, no importa genético o como quiera que sea, todo es conciencia, año tras año, generación tras generación de informaciones fuera de la visión del ser. Discos heredados. Dejamos purificar todo, entendiendo qué es lo que hay que soltar, para poder sanar, habiendo entendido, limpiamos, soltamos, dejamos que toda esta abundancia de chi puro original fluyendo de la profundidad del ser irradia en toda nuestra mente, borrando, limpiando acomodando todo al DAO, al corazón. Siente que tu mente se ilumina, todo tu cerebro claro, abierto. Siente tu corazón, tu pecho grande, inmenso, abierto iluminado, iluminando todas las emociones, todo el pasado y presente siente este chi en abundancia expandirse al dantien inferior iluminando todos los órganos entrañas y como tres grandes luces que crecen y crecen va llenándose todo el cuerpo de cabeza a pies una gran inmensidad de chi curativo puro, profundo Suelta, sanamos todos, soltando, entregando todo, dejando fluir al lado, al ser verdadero, hacer. Siente esa conexión con el universo, con tu ser, en todos y en todos. Volvemos al inicio a ver al corazón en cada uno de nosotros perdonar a todos agradecer a todos trayendo nuestra atención al centro del pecho de nuevo sintiendo esta conciencia pura irradiar infinitas cantidades sin bloquear ok, reunimos chi de todo el campo y lo traemos al dantian inferior, poniendo nuestras manos en el ombligo y trayendo la linterna, el haz, la conciencia abajo, al centro del dantian, descansamos por unos instantes nutriendo. En plena confianza de quién soy, de quién hay en mí, de todo lo que puedo. Plena confianza en quién soy. Y plena entrega a ese sanar desde la raíz. a esa gran misión de despertar y ser quien soy. Ok, separamos las manos. Podemos traer todo este chi a nuestra cara, nuestro pelo. Y cuando estéis preparados podéis suave, regresar, sin regresar, manteniéndose en el ser, en esa cuevita corazón. Podéis abriendo los ojos muchísimas gracias a todos por la experiencia compartida muchas gracias bendiciones inmensas para todos y un gran jaula como siempre ja jaula. Jaula. Jaula. Jaula. hola Tom, sin impedimentos, la totalidad. Juño Linton para todos.